Oh, hola, hola, Buenas buenos días, aquí estamos comentando un día sobre la taberna y hoy volvemos a Total War Troy Amizos, Nuestra campaña con Agamenón, vamos a acabar de conquistar la ciudad de Tebas. estamos aquí en asedio con Agamenón Nos faltaron unos cuantos turnos para poder hacer un asedio más o menos decente, lo tenemos aquí todo preparadito Pero claro, ellos tienen todo este ejercitazo aquí y luego la guarnición que la pudimos reventar con la gorgona Entonces vamos a hacer un poquito de presión Vamos a hacer fuerza Son nueve turnos hasta que empiecen a bajar los, los, los, Las potencias Pero bueno, veremos a ver si con los arietes y demás Somos capaces de bajar un poquito Un poquito, un poquito El El poder de equilibrar la balanza a nuestro favor Y con eso ya entrar a muerte Luego, también estamos en guerra con Atenas Bueno, con Atina Sí, ¿no? Porque entramos en guerra, no me acuerdo Vamos a revisar, vamos a revisar ¿Dónde están? Atina, vale, sí, estamos en guerra porque nos estaba dando un poquito mmm, por todos lados Y no me gustaba y dije, venga, al trapo Y entramos al trapo Uh, y este tienen de aliado militar a Jonia. No están en guerra con nadie. Esparta está en guerra con alguien. Sí, y luego Ítaca está en guerra con... nada ah, desconocidos. Vale, no hay nadie en guerra. Tú Somos los únicos aquí batallando y peleando. Ok, bueno, veremos cómo lo gestionamos. Va a ser importante eso a partir de ahora. Hay que... Enganchar a este ejército de Beocios Que no llegamos, por cierto Pero bueno, estamos aquí defendiendo el Pidauro Van a atacar Hegina, seguro 100%, 99% Y eso Va a doler un poquito Bueno, veremos Ok, como tampoco tenemos nada más Que hacer, siguiente turno Y para adelante, ¡ojo! Prepárate para la batalla ¡Wow! Vale. Dios, vaya guerra acaba de explotar aquí, chaval Vale, estamos en guerra con Héctor de Troya, flipad Bueno, se, se, ha, se ha unido todo Cristo a la, a la guerra, me gusta, me gusta Por lo menos teníamos ahí ese poder de convicción para poder apoyar en la batalla Se nos ha unido la gente, eso está bien Salamín, es que me parece, tío, que se ha deshinchado, Que empezaba bien El ejército de Ajax y parecía que tenía fuerza Pero ya en pos de eso ha sido como Bueno, pues nada Me deshago Vale Uy, vale, vamos a darle a full velocidad A ver qué nos encontramos Uy, bo. Uf. Venga, Bastero, acepto Es muy poquito, ¿no? Pero bueno, nos ayudará a no tener tanta negatividad Aceptamos Que bronce, la verdad, estamos sacando Bastante, o al menos no tenemos gasto De bronce apenas, y eso es Eso es bien Festofilis Vale lo sabíamos, nos iban a atacar aquí... Vale, tenemos el poder de Zeus, eso me gusta. Lo que pasa es que... Uf, vale, habrá que usar muy bien el poder de Zeus como para reventar a esta gente. Ok. Tenemos más rango gracias a los honderos. También tenemos a los escaramuzadores que tienen la, la penetración ahí potente. Vale. Perfecto. Pues nada, con los escaramuzadores tendremos que enfocarnos en estas unidades de escudo. Primera línea con escudo... Vale, a ver si podemos reventarlos y penetrar bien la armadura. En el choque, bueno, pues tendremos que tener suerte y con los honderos bajarnos más uh, a unidad, estas unidades ligeras. Ya sea los escaramuzadores o si no ya las lanzas. Rezarle a Zeus para que sea un buen trueno el que caiga o un buen par de truenos. Y nada, a ver con nuestro héroe que al fin y al cabo es un defensor A ver cómo podemos aguantar la línea y contestar Yo espero, espero que no se divida él mucho Veremos dónde, dónde desplegar Porque eso ya lo vemos nosotros Vale, desplegamos aquí Ok, vale, si sí, tenemos toda la explanada me gusta Vale, estos dos vamos a hacer un grupo con cada uno Este va a ser el 4 y este va a ser el 3 Vamos a meter aquí al héroe Junto con estos dos, vale, en el grupo 1, aquí, así. Esto va a ser el 2. Vale, aquí, eso es. Vale, y el grupo 2 lo vamos a meter aquí. Y la idea es colapsar por un flanco. Está muy repartido él. Vale, aquí como con un poco de distancia. Prefiero cargar por este lateral. Vale. Estamos bien puestos sí. Vale, vamos a acercarnos un poquitín. Y en cuanto tengamos rango les disparamos. Venga, andando un poquito, eso es, venga. Ahí, venga, buen bombardeo. Venga, son unas cuantas piedrecitas. Está bien, vamos a avanzar un poco. Vale, aquí, eso está bien. Eso está bien. Muy bien, muy bien esas lanzas. Vale, aquí, aquí, aquí, el grupo 2, aquí, venga, una buena carga lateral Vale, no nah. Eso no fue tan efectivo como yo pensaba Vale, un buen trueno, ¿dónde lo vamos a cascar? Aquí, me sirve Toma ahí, vale Vale, vale, está bien Ok, nos ha servido para desequilibrar un poquito vida, tus Vaya, hombre 50 segundos hay que aguantar hasta tener el siguiente trueno Vale, bueno, estamos bien, eh El trueno la verdad es que se ha notado Se ha notado y me gusta Vale, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Uy, voy, voy, voy, voy, voy. Nos va a cargar encima, tú. Esto es que está más. o oh, una carga ahí lateral. Eso está feo, ¿eh? No vamos a recuperar nadie, ¿no? Nah, y ahí hemos perdido todas las lanzas Vale, bueno, si matamos a su héroe. Bien, perfecto. Vale, vale, vale, vale. Pues recuperamos aquí, vamos a cargar, eso es. Vale, vamos a mandar a esta gente aquí Eso es Esta gente aquí, vale Y ahora, un buen trueno ¡Bravo! ¡Toma! Ahí! Buen truenaco Buen truenaco Muy bien, muy bien, muy bien Qué buena defensa tú Maravilloso Zeus Grande, gracias por tener esos truenos con nosotros Porque literalmente nos han dado la batalla Continuar, continuando, no vamos a cerrar, eh No vamos a cerrar, vamos a ir hasta el infinito y más allá Hasta el infinito y más allá Eso es Perfecto, perfecto, perfecto Qué gusto, tío, qué gusto, qué gusto Qué gusto Ah, es que eso de... Uf. Vale, que además el primer trono ha sido devastador. ¿Los hemos pillado? Uf, pero, o sea, es que mejor imposible. Bueno, sí, finalizamos batalla ya, ¿no? Bueno, vamos a esperar a que revienten este batallón. Aquí no sé si vamos a llegar... ¡Ojo! La descarga. ay ay que sufran dañitos. Es que es eso, el primer... El primer trueno ha sido, pero bueno, determinante para ganar la melee de la izquierda, ¿eh? O sea, teníamos ahí ese batallón y hemos podido tirar el trueno en la retaguardia suya como para que no impacte ninguna de nuestras tropas. Y la verdad es que se ha notado bien, pero se ha notado un montón. Con, si consigues formar esos, esos grupos para tirar el trueno, un, un buen trueno de esos es capaz de, de deshabilitarte toda la... ¡Ojo! ahí. Oh es, es capaz de deshabilitarte Pero vamos Dos o tres unidades que es exactamente lo que ha pasado es, Está muy bien, me gusta Querría ver O me interesaría ver otros poderes de dioses Pero bueno, tiempo al tiempo Veremos, de momento Zeus nos viene genial Por todos los el beneficio de los garrotes y el, y el trueno es fantástico Vale, finalizamos batalla No queda mucho que rascar aquí Así que a su casa, señor 180 pérdidas, ¿eh? Es que han tenido más pérdidas que nosotros, tú Está muy bien Nada, nos hemos quitado Toda la línea Ahora venimos con la gente de los garrotes Y a... Toma ira, que te cuento con un poquito de tierra Jeje. Ha sido un poquito sucio, pero No lo diremos 3% Pues prefiero el tesoro La verdad, para reponer un 3% De bajas ¡Ojo! Alianza defensiva. Mira, te la firmo. Te la firmo. Truque militar, alianza militar. Pues te la firmo. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Además, con todos estos truques que estamos haciendo, nos están ofreciendo un montón de comida, la cólera de Poseidón crece y los granjeros de la Troya están inquietos, tras un pequeño temblor de tierra que ha afectado a las regiones próximas a Troya. Aunque no se ha producido daños significativos, los sacerdotes sabían de que lo que ha enviado el propio Poseidón a modo de presagio por su creciente resentimiento... Puto. Está claro que el yacundo de Dios está preparándose para lanzar un terremoto devastador contra la capital de los troyanos con el fin de derribar sus poderosas murallas. Uh, uh, uh, a los licios les gustaría que reinara la paz y hubiera buenas relaciones entre vuestros pueblos. Sarpedón desea obsequiarte con recursos valiosos como prueba de su amistad y promete que pronto habrá más si mantienes unas relaciones comerciales favorables con Licia. Solicitar el granito. Solicitar las reliquias. Uh, solicitar el hierro. Ataque cuerpo a cuerpo. Este de las reliquias está bien. Bueno, es que esto es otro rollo, ¿eh? El granito blanco ahora que estamos... Bueno, va. vamos a suscitar el hierro porque nos estamos pegando mucho, mucho. 13 no se ha movilizado. Vale. Mo vale, perfecto. Movimiento. Profecía de condenación. Éxito. ¡Oh! Vale, como nos han hecho el ritual Este no podemos hacer nada aquí Sobre Tebas no podemos actuar Así que vamos a seguir No, no podemos seguir insistiendo aquí Uh, aquí ya está Aquiles, Con tía. vale Vamos a ir bajando hacia el sur con esta mujer Porque poco podemos hacer ya allí Ok, ahora... ¿Este ejército me lo he ventilado? Sí, sí, eh, lo he eliminado. Maravilloso. ¿Aquí en Siros sí podemos atacar? Estamos en guerra con Atina, ¿no? Vale. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, pues vamos a intercambiar. Vale, perfecto. Pues entramos a piñón. Buah, ni me lo planteo. Autoresolución y para adelante. Toma ahí. Bravo con el garrote. Nah, la banda del garrote está muy fuerte. Y cada vez más es exagerado. Vale, ocupamos. Vale, perfecto. Y Siros conquistada. Ahora tendremos que ir aquí. 14. Uf, va, a estar, va a estar duro eso, eh. Va a estar duro. Vale. Ok, ¿qué más movimientos podemos hacer? Aquí. Uf, es que me duele porque no tenemos protección aquí contra los jonios. Vale, vamos a movilizar este ejército hacia allá. Para atacar aquí. En... En esta zona. A ver. Nos movilizamos a Corinto en vez de cruzar por mar. Es que es un poco estúpido, la verdad. Vale, aquí. Vamos a quedarnos aquí en Egina. Vale, vamos a reclutar más tropas. Vámonos. No, no, no, vamos a quitarnos garrotes No, no Vamos a reclutar lanzas por tener una segunda fuerza de carga Y ya está Y con eso tiramos para adelante Luego, aquí en Micenas No podemos construir más, pero bueno Tenemos crecimiento en Tirinto No queda mucho para subir la Ciudadela a nivel 3 Y eso me gusta Vale, ¿qué más podemos hacer? Aquí, a ver qué tal va la serie a Tebas Vale, no, continuamos más o menos igual es que es problemático porque tampoco quiero estampar este ejército. Sería muy, muy, muy, muy peligroso que perdiéramos contra todo esto. Porque además todo unidades pesadas y no tenemos tanta potencia como para romper eso. O sea, no tenemos eh, penetración. Para nada. Tenemos muy poca penetración. Porque ni siquiera las lanzas. Esto, daño de penetración excelente. Pero ya está. Es una unidad contra cuántas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y los restillos estos que harán daño. Es complicado, vale, vamos a continuar el asedio Y ya está, se nos va a quedar aquí Sarpedón comprometido un tiempo, pero ya está Uh, decretos reales, vale Hemos conseguido sacar la resistencia de los más rápidos Que esto nos da Un montón de defensa, vamos a meter ahora El racionamiento Que nos va de, nos va a reducir Un montón el coste de mantenimiento Nos quedamos casi a negativo, pero Con esto generaremos un flujo positivo Seguro, 100% Daos cuenta que, claro, el mantenimiento de las unidades son 4.000. Ahora ese esos, esos 4.000 bajarán un 10% de locos. Y, y ahí se generará se empezará a generar el flujo positivo de comida, que eso me gusta. Vale, de esta región, miconostino Andros. Eh, es todo, bueno, lo tendremos aquí, pero iremos subiendo hacia el norte. La verdad es que me quiero quedar con todo esto. Vale. vale, vale, vale, vale. Puntos de habilidad sin asignar. ¿A quién? A cohetes. Uh, vale. Carpe diem. defensa Baja la defensa cuerpo a cuerpo de la gente de alrededor o. Oh, vale. Sin duda. Y encima les baja el daño. Uh, les baja la defensa y la armadura. Esto es una locura. ¿Es en una unidad o en área? Objetivo enemigo al alcance 60 metros. Coste rabe 50. Vale. Bueno, uh, veremos. Armadura básica, ¿le podemos poner algo? No, arma de mano Tampoco Y seguidores Capacidad de movimiento En campaña del ejército del héroe en mar mm, Vendido. se lo vamos a poner ¿no? Porque este se va a tener que mover por mar bastante Porque no sé si tendremos que bajar A recuperar esto Vale, ok Siguiente turno, a ver qué ocurre Vale, vale, venga Poquito a poquito Uy, uy, Uy, uy, uy, uy, uy Unirse a la guerra contra Esperia Que está aquí Por ahora no, más tarde No puedo Lo siento, pero no puedo O sea, tengo muchas cosas en paralelo Uh, mire, mire, mire, mire Ya vienen por aquí los troyanos, eh Ya vienen por aquí los troyanos ¡Puf! ¡Qué miedo, tú! Vale. Uf, tiene un montón de pesadas. Tenemos arpías para defender, pero esto es indefendible. Está complicado. Vale, ok. Vamos a tratar de sacar algo. Algo. Evitaremos las pesadas. Miraremos a ver si podemos contrarrestar sus lanceros. Porque al fin y al cabo son lanceros básicos. No tiene mucho más. Eliminaremos esa de arcos con las dos arpías Y nada, el resto hacer fuego y tratar de reventar lo que se pueda No hay mucho más que añadir Vale, no, hombre, yo supongo que con las arpías seremos capaces de reventar la de arcos por lo menos Esta sale ahí todo Vale vale Vamos a hacer estos dos en el mismo grupo Este Vale, aquí detrás, está bien Vale, las arpías vamos a llevarlas al 5 Que las tengamos ahí a mano Vale, todo esto lo vamos a meter aquí Quiero mucho proyectil Y vale, los otros dos aquí con el, Haciendo un mismo grupo Vale Cargaremos por aquí, por el lateral Y ya está Veremos si somos capaces de contestar ¿Dónde están los arcos? Aquí en medio, tú. Venga. Corre. Salid ya. Si no salimos ya estamos perdidos, ¿Qué dices? Esta gente ataca. ¿Eh? Están atacando a y Ya me había dado cuenta yo de eso. Mi fra... Venga, las arpías, bajad ahí. Vale, están bien las arpías ahí haciendo daño, me gusta. Hemos tardado mucho. Han pegado mucha vuelta. Es una lástima. Pero bueno. Se intentará. Venga, haced daño ahí. ¿Vosotros cómo vais? Cuida la carga. Cuida la carga. Los guerreros empiezan a titubear. Venga, entrada ahí. Cargad por detrás. Eso es. Vale. Muy bien, con las mazas. Vale, vale. Y además, girados a estos, girados a estos, girados a estos. Mientras huyen los arqueros, girados a los otros. Vale, esa va, va a ser muy buena carga ahora por detrás. De nuevo, vida, tus guerreros. vale. Venga, va. Nah, muchos ha aguantado. Y esta gente se ha colado por aquí. ¿Qué se ha colado? Una ¿No, unidad nada más. Bueno, mira. Con ello me ha podido colapsar y ya está. No, así hemos perdido ya toda la primera línea. Poco hay más que contestar, la verdad. Y esta de lanceros nos ha barrido a las dos de arpías. Nos ha cargado por detrás y nos ha hecho polvo. Bueno, se intentó. Nada, no hay mucho más. Concedemos y ya, Bueno, concedemos que nos derroten. No vamos a conceder nunca. El enemigo está capturando tu punto de victoria. Ah, nada, ya está, ya está. Se acabó. que les queda. ¿Dónde está esa gente. Ah, puh, aquí en medio tú. Ah, tus guerreros están El héroe, a ver si podemos rascar aquí algo, pero va a ser enviarlo a morir. Es enviarlo a morir. Nah, y es que simplemente a fuerza bruta de, ok, vale, todos por este embudo, es capaz de pasar. Las unidades pesadas aguantan mucho, nosotros aún no tenemos unidades pesadas. Y claro, el hecho de reclutarlas, mantenerlas, es una barbaridad. Que nosotros teniendo tres ejércitos y con los costes que hay ahora mismo, no podemos. Bueno, veremos a ver si con esta reducción del mantenimiento de unidades, sí que somos capaces de sacar. Me gustaría o deberíamos empezar a sacar por lo menos en nuestro ejército fuerte, en el de Agamenón en ese ejército, pff, sería brutal, vale, perfecto, fin de partida, o sea, fin de batalla y para adelante, se hizo lo que se pudo, hemos bajado unidades, 64, bueno <risa> Ok. <risa> claro, la, el daño no han hecho las alpías, obvio, y la, ¿ves? Y la carga de lanceros por detrás Dios, Dios, Dios, Dios Le ha roto la lumbar Y luego la nuca Ay, me saquea, no perdemos el de este Bueno, mira Ah, va a venir aquí, eh Arroba Cuidado con eso, eh Ni idea. acuerdo de trueque ¿Qué me estás contando? A ver si te vas a reír de mí Dímelo de otra forma, campeón Ilion y Brasio Unidos contra nosotros ha ante las promesas de Troya, ahora se prepara para enfrentarse a nosotros, todas esas serpientes cobardes caerán vale, racionamiento ok, perfecto, asentamiento saqueado uh, profecía de condenación, fracaso epeo listo para servir, vale ok, vamos a reconstruir vale, madera nos sobra maravilloso vale, vamos a reconstruir esto también perfecto Claro, es que aquí en esta región en Egina, no teníamos nada. Micenas tampoco por el momento. Vale, ok. ¿Qué vamos a sacar de los decretos? Yo creo que el bronce... Coste de reclutamiento de otras unidades de infantería pesada. Defensa de las unidades de infantería pesada. Ataque de la infantería pesada. Armadura de toda la facción. Puff, creo que a lo mejor nos sale a cuenta. coger... Esto es infantería media y aumento del bronce, ¿eh? Y aumento del bronce. Eso me gusta, me gusta mucho. Trabajos de piedra, tiempo de construcción... Madera estamos sacando bastante. Vale, ok. ¿Qué vamos a hacer? Tesoros a tras la batalla. Capacidad de movimiento, desgaste... Vale, vamos a sacar esta de bronce. Vamos a plantarnos aquí... Cinco aristía... Rango de reclutamiento de los héroes... Esta rama de aquí abajo a la derecha es muy interesante Pero el hecho de mejorar las pesadas me gusta Vamos a hacer una cosa Vamos a sacar esta de bronce real Para aumentar la, la generación de bronce Que 90 puntos o, o 90 unidades de bronce Están muy bien por turno Y luego o sea, iremos por aquí Y cuando tengamos esta ya empezaremos a reclutar pesadas Son unos 14 turnos Buf Cosa mala, ¿no? Es mucho, pero bueno Se va a intentar Ok, aquí qué vamos a hacer. Con este ejército... Esta es la del garrote, ¿eh? Esta es la banda del garrote. Vale, a ver. No podemos llegar a Torico. Uf, Torico tiene una casa de guardia, ¿eh? Habría que ir hasta aquí, hasta Maratón. Vale. Sí, en maratón, aquí nos estableceremos aquí, vale, aquí lo po podemos movilizarnos, sí vale, ok, vamos a menguar murmullos de sedición. perfecto éxito bien, vale, ok vamos, a va vamos mejorando vamos mejorando, poquito a poquito vale, en Atenas oh, aquí, profecía de condenación 51% vale, a ver si la podemos obstaculizar para que no se mueva y nos quitamos un poquito, un poquito a la sacerdotisa. A ver. Fra bueno, fracaso. Subimos a nivel 5. Uff. Menos 5% de probabilidad. Eso está feo. Sale, sale caro. Eh, fallar, ¿eh? Favor de los dioses. Probabilidad de éxito en los rituales. Atenea, Ares. Mmm. Vale. Vamos a pillar a Ares. Vamos a pillar a Ares, que siempre nos viene bien el dios de la guerra. Que este de nuestra parte siempre es positivo. Ok. Vale, ya tenemos los dos ejércitos movilizados. Eh, podríamos reclutar el otro héroe, pero por el mo... Es un barco. barco. Me había parecido un submarino, te lo juro. Me he quedado muy, muy, muy, muy loco. Digo, ¿what esto qué es? Vale. A ver, vamos a continuar el la serie. En Tebas. Vamos a continuar el asedio en Tebas. Siete turnos. Hágame menos más estar aquí comprometido. Bueno, hasta que esto sea capaz de bajar un poquito. Menos 1100 por turno. Eso es porque se nos acaba algún trueque, pero bueno. Vale. Es que tengo que movilizarme hacia aquí hacia, el, hacia arriba. ¿No llegamos? Perfecto. ¿Podemos tirar la mano? Vale, y nos estabilizamos aquí. Perfecto. Vale. Que por lo menos tenemos aquí un pequeño poblado para aguantar. Veremos. Estos van a venir a muerte a invadirnos. Veremos a ver qué traen. Vale, y con esto vamos a cerrar turno. Y vamos al siguiente. ¿Qué nos queda? que finalizados. Con pilos. ¿Qué puedo hacer para el no van a querer. A ver... ¡Hala! ¡Animal! Vale. Pff, es que me preocupa un montón, un montón, un montón la guerra. Pero un montón. En guerra con nazis. Eh... Eh, eh, eh, Coordinación bélica Conquistar esto Literal Conquistad eso Y ya está, que se lo queden Está bien, así podremos pedir recursos Vale, siguiente turno Vamos a ver, lo simulamos Y a ver en qué situación o tesitura Nos quedamos Vale, bueno Poco a poco vamos avanzando en la campaña ¿eh? Me gusta me gusta el progreso al fin y al cabo. Aunque sea poco, es buen progreso. Dardania. Esta gente se está movilizando, ¿eh? Y lo que me preocupa es que nosotros... O sea, parece que ellos ya se han arreglado todos. Y, y lo tienen solucionado. Y nosotros tenemos aquí un montón de pueblos. A medias... Vale, vale, vale, vale, vale. Perfecto. Nosotros queríamos esto. Que ellos salieran a pelear... Porque el hecho de que tuvieran las murallas nos afectaba muchísimo. Vale, hemos perdido el trono de Zeus, pero seguimos teniendo la bendición del garrote, que eso está muy bien. Sí, vale. Bueno, tienen carros, de esto nos vamos a tener que ocupar bastante. Pero bueno, por el resto no me preocupo tanto. Fuera de las murallas nosotros deberíamos tener superioridad y ser más potentes que ellos. Así que con esto lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Espero que, haya, que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Y nada, lo de siempre, ya es el momento de...